Hola mis guachos locos, aquí Giro, y hoy les traigo la ricolina parte 8 de... ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un muchija? Espero que la disfruten, y si es así denle a like dedito arriba, compártanlo para que más gente vea mis videos, suscríbanse si aún no lo han hecho, y denle a la campanita para que Youtube les avide cada vez que suba un nuevo video y ya sin más que decir, empecemos en donde nos quedamos. Por lo que estos al dejar la oficina del Hokage, Hiruzen le cuenta a Danzo todo lo que hablaron, y Danzo acepta la condición de Gara, ya que pensaba que sería una buena oportunidad de apoderarse, no solo del Shukaku, sino también del Kyubi y del usuario de Mangekyu Sharingan más poderoso, y con eso, le dan a escoger a los ninjas de la arena, entre dejar al Jinchuriki, o perder su vida, por lo que todos deciden dejar a Gara, menos Kankuro y Temari, quienes pensaban en su hermanito, pero este les. Dice que sin importar lo que digan se quedará, por lo que Kankuro y Temari deciden quedarse también en Konoha, algo que Danzo aceptó de inmediato, ya que ambos eran usuarios de dos estilos de pelea únicos en la arena, por lo que quedarse en Konoha, significaría que estos le podrían entregar estos jutsus a Konoha. Después de aquello, tanto los hermanos del desierto como Naruto y Sasuke, se reúnen con Hiruzen en la oficina del Hokage, en donde Hiruzen les pregunta a Naruto y Sasuke. ¿Pueden los tres quedarse en el barrio de los Uchiha con ustedes? A lo que Naruto pregunta. ¿Por qué razón los quieres dejar con nosotros? A lo que Hiruzen dice. Ya que Gara se queda en la aldea para aprender más de ti, supuse que sería una buena idea. Entonces Kurama le dice a Naruto. Chico, deberías aceptar. A lo que Naruto le pregunta a Kurama. ¿Por qué debería? A lo que Kurama le dice. Porque ese hombre, Danzo, vi muchas veces, cómo ese sujeto sacrificaba a la gente para obtener poder, incluso intentó raptar a Kusina para hacerse conmigo. A lo que Naruto dice. Así que ese hombre no es de fiar después de todo. A lo que Kurama pregunta. ¿Acaso sabías de las intenciones de Danzo? A lo que Naruto dice para nada, solo me dio muy mala espina, además de que Fugaku-sensei me dijo que todo el conflicto que había con la aldea en ese momento, era porque un hombre llamado Danzo estaba interviniendo, pero, aún así, me sorprende que me ayudes Kurama. A lo que Kurama dice, eso es porque a diferencia de ese bastardo de Madara, tú nunca me has tratado como un arma ni como un monstruo, así que pensé que sería interesante ponerte a prueba. Entonces Naruto le da las gracias, y le dice a Hiruzen, muy bien, aceptaré solo con una condición. A lo que Hiruzen pregunta, ¿qué condición? A lo que Naruto dice, que cualquier cosa relacionada con ellos esté a mi cargo, que solo yo decida lo que pueden o no hacer. A lo que Hiruzen dice, es una petición algo extraña viniendo de ti, pero de acuerdo. Por lo que los cinco salen de la oficina del Hokage, y ya en la casa de Naruto y Sasuke, Sasuke le pregunta a Naruto. ¿Por qué los dejaste vivir aquí? A lo que Naruto dice. Eso fue porque ese Danzo está metido en todo esto. A lo que Sasuke pregunta. ¿A qué te refieres? A lo que Naruto dice. A que gracias al Kyuubi, ahora estoy muy seguro que la muerte de tus padres y de nuestro clan, fue por culpa de Danzo. Al oír esto, Sasuke se enfurece, y le pregunta. ¿Estás muy seguro de eso? A lo que Naruto dice. Así es, tu padre me habló del cómo ese hombre se interponía en las negociaciones pacíficas con la aldea, además de que el Kyubi me dijo que ese hombre es capaz de todo por conseguir poder. A lo que Sasuke dice. Si ese hombre fue el culpable de la muerte de mis padres y de nuestro clan, debemos ir a matarlo de inmediato. A lo que Naruto le dice calmate, aún no tenemos pruebas de eso, además de que Danzo es uno de los altos mandos de Konoha, si lo atacamos ahora, sus hombres tal vez nos maten, y aún si no nos matan, nos considerarán traidores, por lo que nos expulsarán, y si eso pasa, perderemos toda oportunidad de matarlo en el futuro, se si paciente, estoy seguro que en el futuro, Danzo nos rogará por su vida. A lo que Sasuke dice. Sí, tienes razón. En este momento, gracias al Kyuubi, hemos podido descubrir al verdadero culpable tras la muerte del clan Uchiha y debemos esperar el momento perfecto para acabar con él. A lo que Naruto dice Así es, pero, respondiendo a tu primera pregunta, los dejo quedarse de aquí, para que Danzo no los utilice, ya que, como pudiste ver, Gara tiene un poder aterrador, y si ese Danzo consigue quitarle ese poder, podría atacar la aldea y tomar el control, y si eso pasa, la muerte del clan quedará impune. A lo que Sasuke dice. Comprendo, en vez de darle a Gara a la aldea, lo dejas con nosotros para que no se vuelva en nuestra contra. A lo que Naruto dice, no es por Gara, el peligroso aquí es Danso, él podría hacerles daño a todos, incluso a esos tres. Por lo que Temari, quien estaba ahí sin decir palabra al igual que Gara y Kankuro, les pregunta. ¿Entonces ese hombre hizo todo eso para utilizarnos? A lo que Naruto dice, es lo más seguro, es por eso que pedí la custodia de los tres. A la mañana siguiente, Jiraiya iría de buscar a Naruto y a Sasuke, ya que Hiruzen le pidió ir a buscar a Tsunade, para que se encargara de la gran cantidad de heridos que hubo, ya que mantendría a los hermanos de la arena ayudando en la reconstrucción de Konoha, por lo que Jiraiya pensaría que era buen momento de empezar el entrenamiento de Naruto y Sasuke, por lo que se los llevaría, y comenzaría a enseñarles el Rasengan, el cual, Naruto aprendería tan solo en tres días, ya que tenía más experiencia que el anime con la manipulación de chakra, pero Sasuke se tardaría cuatro días en conseguirlo, ya que cuando Naruto lo consiguió, este se presionó hasta poder lograrlo. Pero mientras en la aldea, Itachi y Kisame aparecerían, desatando una batalla igual a la del anime, por lo que un día, golpearían a la puerta de la habitación de Naruto, Sasuke y Jiraiya, pero este último no estaba, por lo que Naruto abre, y ve frente a él a Itachi y Kisame, e Itachi le dice. Hemos venido por ti Naruto, será mejor que vengas con nosotros. Pero Sasuke, quien escucha la voz de Itachi, grita desde adentro. Hermano, ya sabemos sobre el golpe de estado de los Uchiha. Lo cual sorprendería a Itachi, y los cuatro comenzarían a pelear, hasta que Sasuke dice. Hermano, quiero que vuelvas a la aldea, porque sé que mataste a nuestro clan para proteger la aldea. Pero al escuchar esto, Itachi cambia de objetivo, y comienza a quemar con su amaterasu a y le pregunta a Sasuke, ¿Cómo fue que te enteraste de eso? A lo que Sasuke le dice, me lo dijo Naruto. A lo que Itachi le pregunta a Naruto, ¿Y a ti quién te lo dijo? A lo que Naruto dice, fue el tercero, y en una carta, tu padre me lo confirmó. A lo que Itachi le pregunta a Naruto, ¿Pero qué tiene que ver contigo el golpe de estado? A lo que Naruto dice. En ese tiempo, yo era un miembro secreto del clan Uchiha, Fugaku-sensei me dijo que me ocultara, porque si la gente ya me trataba mal, si sabían que era un Uchiha, me tratarían peor por los problemas del clan con la aldea. A lo que Itachi dice. Es increíble, jamás pensé que serías un Uchiha. A lo que Sasuke le dice. Así es, y es por eso que quiero que vuelvas a la aldea. A lo que Itachi dice. Eso es imposible, yo soy un criminal que asesinó a su clan, jamás me dejarían volver. A lo que Sasuke dice, pero si se lo pedimos al Hokage, estoy seguro que te aceptará. A lo que Naruto dice, es cierto, lo mejor en este momento es que vuelvas, ya que los últimos miembros del clan Uchiha debemos estar unidos. Pero cuando llega Jiraiya, estos le explican lo que sucedió, este accede a interceder por Itachi, pero solo después de encontrar a Tsunade, por lo que este los acompaña, en ese búsqueda de Tsunade, y en la noche ese mismo día, mientras Jiraiya dormía, Naruto, Itachi y Sasuke, estaría platicando a las afueras de ese pueblo, y Sasuke le dice a Itachi. Hermano, Naruto es asombroso, él no solo tiene el Mangekyou Sharingan, sino que tiene el Mangekyou Sharingan Eterno, porque nuestro padre le dejó sus ojos. A lo que Itachi sorprendido dice. Es increíble, me había imaginado que tuvieras el Sharingan, pero no el Mangekyou Sharingan, y menos el Eterno, y mucho menos que tus ojos fueran los de nuestro padre, me he llevado muy buenas sorpresas hoy. A lo que Naruto dice. Para mí también es una sorpresa que tengas el Mangekyu Sharingan, ya que Fugaku Sensei me dijo que solo él lo poseía. A lo que Itachi dijo, estos ojos los desperté cuando vi morir a mi mejor amigo. A lo que Sasuke pregunta, ¿de qué amigo estás hablando? A lo que Itachi dice, de Shisui Uchiha, él fue como mi hermano mayor, pero murió por culpa. Pero se detiene antes de decir otra cosa, pero Naruto dice, por culpa de Danzo, ¿verdad? A lo que Itachi se sorprende, y le pregunta, ¿qué te hace decir eso? A lo que Naruto dice, es porque Fugaku Sensei me dijo que ese anciano siempre evitó alguna solución pacífica con el clan Uchiha. A lo que Itachi dice, ¿así que ya lo sabían? Pues sí, fue Danzo quien mató a Shisui, y no solo eso, también le quitó uno de sus ojos con el propósito de implantárselo él mismo. Bueno, eso ha sido todo de este video. Den la like, de Dito arriba si les gustó, compartan para que más gente vea mis videos y suscríbanse si aún no lo hacen. Además de que no se les olvide darle a la campanita para que YouTube les susurre mientras duermen. Hoy este mes ya subió video, así que después rútate way y anda a verlo, que está increíble. También quiero decirles que si son nuevos, pasense por mi canal, ahí encontrarán todas las teorías y vídeos que he subido, así no se pierden de nada, y ya sin más que decir, nos vemos en el próximo video, chau guachos.